Estimados y estimadas docentes de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Les damos un cordial saludo. En este video explicaremos el protocolo de forma más detallada para administrar las grabaciones de video y compartirlas con sus estudiantes. Como se mencionó anteriormente, las grabaciones estarán disponibles para los participantes que asistieron en el chat. Sin embargo, si por alguna razón uno de los estudiantes no pudo acceder, él o ella no tendrá permisos para verla. Por esta razón es importante que gestiones y organizes los videos en Microsoft Stream. Aquí tienes dos opciones. En este momento voy a ir a Microsoft Stream y las opciones con las que puedes manejar los contenidos de tus videos son las siguientes. Por un lado si tú ya tienes algunos grupos creados de tu clase, puedes enviar las grabaciones directamente a este grupo. Por ejemplo, yo tengo clase EBD, podría enviarlas a este grupo y de ahí todos mis estudiantes van a tener acceso pues, a las grabaciones. Pero si dentro de las dinámicas de la clase y como la has programado, no se crearon equipos en la herramienta de Microsoft Teams, en ese caso, tendrás que crear un nuevo grupo. Aquí en la sección de grupos vas a decir crear un grupo. Vas a diligenciar los campos correspondientes. Y es muy importante que uno, definas si tu grupo será público o privado y segundo, que agregues a tu lista todos los estudiantes que pertenecen a esta clase. Cuando ellos puedan acceder al grupo tendrán disponibles los videos ya grabados. Una vez has creado el grupo vas a ir a reuniones y en el listado que encuentras de tus videos en la opción agregar a grupo o canal vas a seleccionar el grupo en el que quieres que quede el video. Recuerda que utilizaremos aquí compartir con mis grupos y aquí vas a buscar el grupo en el que quieres que quede. Para compartir los videos con tus estudiantes es importante que los enlaces de los videos provengan de la ubicación donde se encuentra el grupo, más no de las listas de las reuniones o del listado de videos, pues en estos momentos estos listados no se encuentran con un enlace para compartir con los estudiantes que pertenecen a dicho grupo. Entonces, ingresas al grupo donde tienes el video, ubicas los videos que quieres compartir y en el menú contextual seleccionas compartir. Aquí encontrarás el enlace que puedes copiar y pegar en la plataforma de Blackboard. De regreso a la plataforma vamos a ubicar el módulo o el corte en donde se va a publicar el video. En este caso voy a ir al primer módulo, en la carpeta de sesiones sincrónicas, primer módulo, y escojo la opción grabaciones, primer corte. Como esta es la primera vez que voy a publicar en este formato, entonces le voy a decir agregar contenido. Escribo un texto de referencia, ubico la herramienta de enlace, que es la de la cadena, y pego la URL que acabo de obtener. Luego, que ya lo tengo listo, le voy a dar a guardar. Así sucesivamente, cada semana puedes seguir publicando los enlaces a los videos de las grabaciones. Para volver a editar vas al menú contextual y le dices editar, enter y podemos seguir con la siguiente semana.